Se ha notado mejora por toda la zona de la vivienda, había cuartos que hasta del frío que hacía estaban húmedos, hoy están cálidos. Hemos realizado en estos dos edificios una mejora de envolvente térmica, eh, reformando cubiertas, fachadas de patios interiores y fachada exterior. Se han mezclado sistemas constructivos distintos, en los patios interiores hemos ido a una fachada traslosada con un sate, los, eh, ...el exterior se ha hecho una envolvente con una fachada ventilada... ...con un taleo de resinas termo endurecidas ...y se ha intentado dar una imagen más moderna al edificio... Eh, ...mejorando a la vez el tema térmico... ...y renovar eh, a una arquitectura más actual estos dos edificios. Lo que me afean además los cables de teléfono... ...y de internet por las fachadas... ...que eso es una vergüenza... Le hemos colocado unas parrillas y, y nos ha metido pues, un tubo oculto que cada cual lleva su cable a su, a su vivienda. Las instalaciones de telecomunicaciones, eh, se han colocado tendederos en los patios, se ha reordenado un poco el tema de instalaciones...